Muy buenos días y bienvenidos a otro video en este módulo sobre Ciclos Wild. En el video anterior vimos cómo poner un cronómetro en este programa de tal manera que el juego no permitiera más partidas después de un cierto tiempo. En este video vamos a combinar esta implementación del cronómetro con las condiciones en las que trabajamos en los videos anteriores. En otras palabras, vamos a modificar nuestro código de tal manera que el juego se termine si, primero, si alguien ha ganado más de dos veces, segundo, si ya hemos jugado tres veces o tercero, si el tiempo se nos agotó. Refresquemos un poco la memoria. Este código que tengo acá es el código de hace dos videos en el que implementamos tres condiciones de una manera bastante general. En ese caso, empezamos inicializando nuestros contadores en cero. Inicializamos nuestras variables booleanas para cada una de las condiciones y creamos una lista con esas variables booleanas. Eh, de tal manera que el ciclo while solo tuviera que preguntarse all entre paréntesis mis condiciones y listo. Luego modificábamos nuestros contadores dentro del while, por ejemplo aquí le sumábamos 1 al número de partidas, y finalmente eh, bueno reevaluábamos nuestras condiciones y las guardábamos en nuestras variables booleanas, y finalmente actualizábamos nuestra lista de condiciones justo antes de que el ciclo terminara. Nuestro nuevo reto, entonces, es muy sencillo porque solo consiste en agregar una nueva condición a nuestra lista de condiciones. La única diferencia es que esta vez nuestra condición no usa contadores, sino cronómetros. Aunque para ser honestos, podemos pensar en nuestros cronómetros como contadores de tiempo. Ya que tenemos más o menos claro lo que tenemos que hacer, escribamos el respectivo código. Empecemos definiendo dos variables con la función time. Esas van a ser tiempo inicial y tiempo actual. Luego vamos a declarar una variable booleana llamada tiempo válido, que nos va a decir si ya nos pasamos del límite de tiempo o no. Al igual que las otras condiciones, esta variable va a empezar en true y la vamos a agregar a nuestra lista de condiciones. Lo único que nos falta ahora entonces es actualizar nuestra nueva condición dentro del while y para eso vamos a ir al final de nuestro ciclo y vamos a redefinir la variable tiempo actual, la cual tendrá el tiempo en el que terminamos la partida más reciente, o lo que es equivalente, el tiempo en el que la siguiente partida empieza. Luego vamos a redefinir nuestra condición llamada tiempo válido. Y recuerden que para esta condición primero debemos restar eh, el tiempo inicial del tiempo actual y luego preguntarnos si esa resta es más pequeña que 15 segundos. Por último, agregamos la condición tiempo válido a nuestra lista de condiciones y listo, ya implementamos otra condición que le agrega más funcionalidades a un simple juego de piedra, papel o tijeras. Fíjense que ni siquiera tuve que cambiar la condición del while porque aquí, al haberlo escrito de esta manera, all mis condiciones, ya está considerado cualquier cosa que esté dentro de esta lista. Ahora, entonces, vamos a probarlo. Vamos a ir a, un, a nuestro terminal y vamos a ejecutar nuestro programa. Eh, primero, voy a jugar tres veces lo más rápido posible para demostrar que efectivamente no puedo tener más de tres partidas. Así que, Python, código 2, ¡Ah! Papel, papel. Oh, bueno, en este caso pasó algo muy particular y fue que yo gané eh, las dos primeras veces, es decir, que la condición que alcancé fue la doble victoria y no eh, el número máximo de partidas. Pero si vuelvo a jugar y hago papel, papel... Uy, otra vez gané, ok, <ríe> eso no es muy probable que suceda. Papel, papel, papel. Entonces fíjense, la primera vez gané, la segunda y la tercera vez fue un empate, y ya, alcancé las tres veces máximas, así que eh, el juego terminó y veo que yo gané una vez y que el computador ganó cero veces por el contrario, si yo vuelvo a probar el juego y digamos escribo papel, así que juego una vez y luego me espero un rato, voy a esperar a que pasen 15 segundos y una vez pasen 15 segundos aunque yo juegue, juegue y escriba por ejemplo tijeras esta va a ser la última vez porque he alcanzado el límite de tiempo entonces voy a esperar un ratito más mientras hablamos. Listo. Y como pasaron 15 segundos, fíjense que el humano ganó una vez, el computador una vez, entonces no se terminó el juego porque alguien haya ganado dos veces, sino, ni porque hayamos jugado tres veces, sino porque el tiempo máximo se alcanzó. Así que con eso terminamos este video. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.